aquí se ha generado, yo quería hablar en los próximos días, pero un colega comunicador muy importante me pidió eh, una opinión sobre este hecho y yo me comprometía, era mañana que yo quería hablar de esto y me comprometí a hablar desde hoy respecto a un mural en honor a Porfirio Rubirosa. Y que, que figura, que la tienen aquí como muy qué sé yo, han dado el visto bueno y, y cosas. Es una aberración, señores, y una falta de respeto. Eso no hay forma como justificar un bandidaje así. Eso es un bandidaje. Porfirio Rubirosa fue uno de los tantos bandidos que tuvo la era de Trujillo. Un borrachón un dique Playboy que fue copartícipe de todos los crímenes y atrocidades que se cometieron en la era de Trujillo. Los murales y los museos son para resaltar los héroes y mártires de un pueblo, los que se han destacado en la lucha por la libertad y por la democracia. Usted va a Salcedo, usted encuentra murales de las hermanas Mirabal, que fueron unas heroínas que se perdieron su vida. Porque defender que estar de este pueblo luchando contra ese monstruo, que finalmente la asesinó. Bueno, por usted, que hasta las Naciones Unidas declaró el 25 de noviembre como Día de la No Violencia de la Mujer, en honor a esas mujeres. Usted es un mural de esa mujer. Usted es un mural de Nelson Mandela. Fue un hombre que luchó contra el apartheid. Fue un hombre que luchó por sacar a Sudáfrica De más cruel de los racismos. El apartheid que tenían que vivir en gueto, aislado. No podían estar donde estaban los blancos. Usted hace un mural de Nelson Mandela. Óyete, usted hace un mural de Francisco Alberto Camaño de Ño, que enfrentó a las tropas norteamericanas, defendiendo la soberanía de este país. Pero de un bandido como Rubirosa, Coño, no me vengan a mí, a nadie justifica una vaina así Que es un bandidaje Porque las instituciones aquí se han cualquierizado Y ponen a cualquier loco y a cualquier gente sin, sin, sin, sin, sin, sin ningún tipo de credibilidad y de capacidad para ocupar un cargo Y se le mete en la cabeza que cualquier espectro, eh, eh, eh, cualquier efecto puede ser una figura Reconocida, no Porfirio Rubirosa es un bandido Y ese mural debe de ser borrado Porque bastante sufrió después en la era de Trujillo Algunos dicen que alegan lo que, lo que yo he oído Los alegatos así Que es una figura internacional Que es mentira Entonces Pablo Escobar es una figura Hay que hacerle un, un, un, un mural en, en, en Colombia o el, o el Chapo Guzmán O muchísimos bandidos que andan por ahí Que son más conocidos Que Porfirio Rubirosa eso se ven acá, por Dios. ¿Qué Pero qué aporte. Y, y, y además, se nota la incapacidad. Ahí fueron reconocidas gente que no han muerto. Tú no sabes si esa gente, porque eso es lo que manda el protocolo. Tú no puedes reconocer una gente joven sin saber si esa gente en el mañana va a desviarse o va a cometer un error. Lo... lo los ayuntamientos tienen como norma, por ejemplo, cuando le van a dedicar un honor eh, con nombrar una calle a nombre de un personaje y dice la ley y las regulaciones que deben esperar 10 años que esa persona haya muerto para reconocerlo. Aquí se han hecho varios reportajes, porque este es el pueblo, el país de lo insólito. Aquí hay muchísimas calles de trujillistas. Bueno, Ángela Peña, la destacada periodista, hizo unos reportajes de muchísimas calles de bandidos trujillistas que hay en la capital y en diferentes pueblos. Y de figuras heroicas no hay una calle, ni hay un mural, porque te, eso es lo que somos los dominicanos, un pueblo insólito de, de, de, de lo absurdo. No hay razón para hacerle un murapo por Filio Rubirosa. Ese fue un canalla trujillista que se prestó a toda la vagundería y a todos los crímenes y que fue parte de ese régimen. Hasta tal punto que estuvo casado con una hija de Trujillo y andaba haciendo fechoría tras fechoría un aventurero. O sea, un pueblo tan combativo como San Francisco de Macorís, con una historia, y se va a apretar y que hacer un muro a este bandido. Es que estamos viviendo la época de las inversiones de valores. Y aquí cualquier carajo que viva de que en vaina, porque digan que, que sí, que está de acuerdo, cualquier baboso, porque esto está lleno de babosos, con ínfulas de intelectuales, pero que lo que son es baboso, baboso lo que son, que ya no se dedique, que son intelectuales, que, que, que porque diga ¿y quién ha dicho eso? La realidad es que ese tipo no tiene mérito para que se haga un mural a nombre de él, con los recursos de este pueblo, es una vagabundería, no importa quién lo haya ideado y quién haya sido el autor de esa vaina, es una vagabundería, que no tiene justificación, y cualquier baboso que no ha sufrido ni persecuciones, ni ha sido un luchador por la democracia, porque se expresa de que, que es intelectual, vaina. No, no señor. Porfirio Rubirosa es una aberración, una afrenta. Dice un era Porfirio Rubirosa? Eso es una afrenta. Porfirio Rubirosa no es ningún héroe, ni hizo nada en favor de la democracia, de la libertad y de bienestar de este país, al contrario fue un enemigo de eso, fue un enemigo de eso, entonces no me venga nadie con esa vaina a mí, no importa que se evita de lo que se evita, a aquí hay gente que sufrió la persecución, que sufrieron crímenes de Trujillo para venir con esa vagabundería de un mural a Porfirio Rubirosa, es una vagabundería. Y una falta de respeto que ponen coño aquí a cualquier loco a dirigir instituciones para que se le meta en la cabeza cualquier locura y se apruebe esa vaina aquí. Esa vaina tiene que ser echada para atrás. Eso no puede funcionar aquí. Porque es una falta de respeto a San Francisco de Macorís y a sus habitantes. Por eso es que hacemos el ridículo siempre. Y el es reír. Es una aberración esa vaina.